Hola, ¿qué tal? Voy a explicar en este vídeo cortito un poco el, la respuesta a una pregunta que solté en Twitter que pensé que no, no iba a tener ningún tipo de aceptación y resulta que ha habido un pique bastante grande por entenderla. La pregunta que, que yo hacía era una pregunta un poco absurda. Eh, ¿Qué probabilidad hay de que un, un dado de infinitas caras obtenga un resultado mayor que, que el obtenido en una tirada anterior? Este tipo de preguntas suelen ser bastante confusas para quien no controla de, de probabilidades, un poco y tal. Así que lo voy a explicar de manera que creo que es muy sencillita. Eh, ¿Cómo se contempla la, la probabilidad de que un dado saque una tirada mayor que la anterior? Eh, se, se puede hacer con, con fórmula e ir contemplando todos los casos. El caso de si sale un 1 en uno de los dados o si no sale un 1 y salen todos los demás. Si sale un 2, es decir, ibas concatenando todo. Eh, podríamos hacer esta expresión, que sería un sumatorio con un montón de paréntesis dentro y al final hacerle un límite para, para el número de caras. Pero creo que es mucho más sencillo verlo con, con el espacio de muestra. Vamos a ver, si tenemos un dado de los que estáis acostumbrados, de seis caras como este, ¿cómo contemplamos dos tiradas y saber si uno es mayor que el otro? Aquí hay que distinguir entre tener el espacio muestral e interpretarlo, ¿eh? cuidado. El espacio muestral de esta tirada, eh, vamos, lo voy, a, lo voy a esbozar solamente, ¿de acuerdo? Es algo así como 2, 3, 4, 5, 6, es decir, colocamos en un eje todos los posibles resultados de una de las tiradas y en el otro, otra. Voy a intentar ser poco riguroso, precisamente para que se entienda la parte más, más intuitiva de, del cálculo. Espero que se vea bien en la imagen. Entonces, ¿cómo se leería esto? Pues que para uno de los experimentos, que es decir, tirar un dado se tiene un resultado, y para otro de los experimentos tenemos otro resultado. Es decir, si tiran el primer dado un 1, pues aquí pondríamos la, el resultado para la, la tirada del otro dado, el cruce. ¿Qué sucede aquí? Pues que para la pregunta nuestra, es decir, que un dado sea mayor que el otro, hace falta lo primero, ordenar, es decir, un dado se tira antes que el otro, y otro se tira después, y un criterio, un criterio para seleccionar o no. El criterio en este caso es el que sea mayor. Si esto lo llamamos tirada A y esto lo llamamos tirada B, pues estamos diciendo que el resultado de la tirada A, por ejemplo, de la tirada A, sea mayor que el resultado de la tirada B. Vale. Si, si pintamos en esta matriz simplemente si sí, sí es o no es, perdón, para, para marcar si este criterio se cumple, eh, nos quedaría una matriz tal que, una matriz una rejilla voy a pintarlo solamente así para que lo veáis no voy a hacer toda la matriz para que sea más intuitivo, espero vale, si aquí, aquí. este conjunto de resultados suponiendo que la tirada A es la que estamos preguntándole y la B fue la anterior en este conjunto de resultados es decir, donde la A tirada A es un 2 y la A tirada B es un 1, donde la tirada A es un 6 y la tirada B es un 5, la tirada A es mayor que la tirada B. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos casos sobre el total, son aquellas, es, es aquella probabilidad de que se dé el resultado que esperamos, que es que en el orden establecido, es decir, B primero, A después, la probabilidad de A sea mayor que la de B. ¿Cuántos casos son estos de, del total? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si os dais cuenta, aquí arriba hay 5, aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 1. Son 5 sumandos de 5, 4, 3, 2, 1. Esto es así. Si os fijáis, si agrupamos por los extremos, casualmente nos queda que es 6 más 6 más 3, que es, no, no es más que 6 partido entre 2. Y esto es lo que nos está diciendo, si hacemos un poco de inferencia de andar por casa, eh, es que independientemente del tamaño que tenga este, esta matriz, que he dado cuenta que depende del tamaño del dado, esto es del 1 al 6 porque hemos elegido un dado de 6 caras. Si hubiéramos elegido un dado de 12, tendríamos del 1 al 12 y aquí del 1 al 12. Si esto es N caras, resulta que en este caso podemos sustituir este 6, este 6, este 6 por un N. Realmente no se hace así, lo estoy diciendo para que veáis la intuición que hay detrás. De manera que esto no es más que el sumatorio de, la, de todos los segmentos que hay aquí encima de la diagonal de la matriz, que eso se calcula como N por N-1. menos Si os dais cuenta, en este 6 se cumple, porque si sí, pues multiplicamos por 2 y dividimos por 2, Multiplicamos por 2, sacamos factor común en un medio, arriba queda 5 eh, <ríe> por 6, es decir, 6, que sería el n, por 6 menos 1, que es 5, nos da la suma de todos estos elementos. Una vez que tenemos esta cuentecita, es decir, estos son el total de elementos que quedan por encima de la diagonal, es decir, una triangular superior, el número de elementos de la triangular superior n, n-1 partido por 2 estos son el número de elementos pero la probabilidad se define como el número de elementos eh, es decir, el número de casos favorables entre el número de casos total ¿cuál es nuestro número de casos total? n cuadrado ¿por qué? porque estamos hablando de que tenemos 6 por 6 en el caso de un dado de 6 caras 6 por 6, si fueran 4 serían 4 por 4 es decir, n al cuadrado casos favorables entre casos totales si desarrollamos esto, perdón, la n de arriba se va colada abajo de un cuadrado y queda n-1 por 2n. Esto es la probabilidad. ¿De acuerdo? Esta es la probabilidad de que un dado de n caras obtenga una tirada superior a otra tirada de ese mismo dado. ¿Cómo lo hacemos para un número infinito de caras? Es decir, que sería un dado esférico en el que cada cara sería un diferencial de, de su superficie. Para los que veáis la relación, pues nada más sencillo que hacer el límite cuando n, que es el número de caras, tiende a infinito. De n-1 partido 2n. Y bueno, los que sepáis calcular el límite este es muy sencillo, los que no sepáis os lo explico un poco más o menos que... En este caso concreto, lo que se hace, como arriba hay un polinomio y abajo hay otro polinomio, pues básicamente cogemos los, los órdenes mayores de polinomios, sus coeficientes, y, y los dividimos. Es decir, en este caso aquí hay un 1, aquí hay un 2, este límite vale un medio. ¿De acuerdo? Este límite de un medio es la probabilidad cuando n tiende a infinito. ¿Qué probabilidad? La de que un valor supere a otro. Si lo veis como una línea infinita, por así decirlo, de posibles valores del dado bueno, menos infinito en realidad no es muy, específico, muy muy correcto porque en realidad estamos con con valores por encima de cero pero bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que puesto que nos queda un valor aleatorio en cualquier sitio siempre nos va a quedar un infinito por un lado y un infinito por el otro y que la relación entre ellos dos va a ser de un medio es decir, como por decirlo así, no sabemos dónde caemos no es que no sepamos, sino que realmente como es infinito da igual. Queda tanto por un sitio como por el otro, con lo cual el espacio siempre se divide en dos. Si lo vemos como, como la matriz que os pinté antes con las caras, es decir, imaginaos que estos son hasta seis caras. Os he pintado aquí la, la triangular superior. Si estas caras las extendemos, cada vez más grande, esto es lo que pensaría posiblemente un ingeniero, que nos enseñan a despreciar cosas, se ve como la diagonal frente a la cantidad de elementos que hay en las triangulares, se hace despreciable. Se si llega un punto en que cuando esta matriz es tan grande como infinito, los elementos de la, de la diagonal son despreciables frente al número de elementos que hay en las triangulares. Con lo cual, eh, lo que podemos hacer es que como este espacio de infinito por infinito es todo el espacio muestral, sin la diagonal, nos queda que la parte superior es un medio y la parte inferior es un medio de expresión del centro. Eso sería en el infinito. Así que tenéis un par de explicaciones posibles, la, la numérica es la más sencilla, si hacéis las cuentas, calculáis cuántos elementos posibles cuántos casos posibles hay encima, lo dividís entre total y hacéis el límite, y veis claramente cómo sale. La otra pregunta era mucho más sencilla, hice una pregunta que era ¿qué probabilidad hay de que sostenga el mismo resultado en dos tiradas? Eh, si las caras son infinitas, el resultado es cero, inmediatamente. La probabilidad de que un... De que un experimento aleatorio de un valor concreto siempre es cero, da igual que sea aleatorio o sea fijo. Entonces esa respuesta es inmediata, la, la probabilidad es cero. Así que nada, espero haberme explicado y que dé menos miedo el cálculo de probabilidades cuando veis que siempre, siempre es lo mismo. Tirad despacio muestral, no, no os pongáis a echar cuentas súper complicadas con combinatoria con los números. Primero, como decía mi profe, dibujar. ¡Hala! ¡Chao familia!